Para la elaboración de trabajos académicos muchas veces no es la falta de información lo que nos impide avanzar, sino la falta de fuentes o de herramientas que nos permitan tener acceso a información académica, científica, confiable, validada, etc. Por ello hoy quería hablar sobre el DOAJ, un directorio de revistas académicas en acceso abierto que te va a ser muy útil a la hora de recuperar tanto revistas, como artículos académicos. CalimacoDigital.com el DOAJ como ya lo decía es un directorio de revistas en acceso abierto el acrónimo DOAJ quiere decir Directory of Open Access Journals y este directorio te va a permitir tener acceso a revistas académicas y científicas publicadas en todo el mundo que se integran en este directorio el directorio abarca todas las áreas temáticas desde ingenierías, artes, ciencias sociales, humanidades, etc. vas a encontrar artículos de todos lados de todas las áreas y en todos los idiomas puedes buscar tanto en español como en inglés, como en italiano y francés, pero si bien es cierto, la base de datos busca mucho mejor si introduces términos en inglés, eso es verdad. Este directorio lo que busca es darle mayor visibilidad y alcance a las publicaciones académicas. Otra cosa importante por mencionar es el financiamiento. El directorio se encuentra financiado tanto por bibliotecas como por editoriales y organizaciones que sean afines al acceso abierto. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis y aclarar un poco el término, acceso abierto. Esto quiere decir el acceso libre y gratuito a contenidos en la web. Puede ser contenidos académicos o no, pero generalmente está dirigido más a este tipo de contenidos. Y las características de este tipo de contenidos son las siguientes. Los voy a leer porque son muchos y no me voy a acordar. Es la disponibilidad inmediata sin claves de acceso, sin suscripción, sin pago por descarga, sin restricción por derechos de explotación así como su libre difusión ahora te voy a enseñar cómo se busca dentro de la base realmente es muy simple, solamente hay dos cosas importantes que tienes que saber te comparto mi pantalla y ya te muestro Aquí estamos ya dentro de la base, el link de acceso te lo voy a dejar aquí en el primer comentario para que le cliques y vayas al directorio. Como puedes ver tenemos dos búsquedas, búsquedas por revistas y búsquedas por artículos. Vamos a buscar revistas de bibliotecología. Eso también es importante en donde yo quiero buscar porque puedo buscar tanto por materia como por título. En este caso yo quiero buscar la palabra bibliotecología dentro del título en alguna revista. Y tenemos dos revistas indexadas con la palabra bibliotecología. Aquí vemos los dos registros y si yo quiero ir y ver algunos metadatos de la base de la revista, perdón, lo puedo ir a hacer aquí y si nosotros queremos ir a consultar los artículos que están dentro de esta revista le daríamos clic ahí y ahora nos llevaría al sitio web de la revista y aquí yo podría ya buscar los diferentes números que vemos que este es el número actual de la revista pero yo puedo buscar en los números anteriores de la revista aquí tenemos los diferentes años pero también se pueden buscar por palabras clave como si fuese un buscador normal ahora vamos a buscar la misma palabra pero con artículos buscaría en artículos y en el título del artículo vamos a ver que sale por aquí el número cambia drásticamente ahora tengo 161 artículos indexados y tengo de diferentes áreas del conocimiento yo lo voy a limitar solamente al área de bibliotecología Ah, por ejemplo aquí ciencias de la biblioteca ahora como yo puedo tener acceso a este artículo pues es muy simple yo le podría dar aquí leer en línea o también me podía ir a los metadatos del artículo. Y aquí yo tendría un resumen, que esto también es súper importante, los resúmenes para saber si este artículo me es útil o no. Y no ir a perder el tiempo, leer todo el artículo para darme cuenta que el artículo no me sirve. Y aquí también da para leer en línea. Me llevaría al sitio web de la revista y aquí ya yo podría hacer clic en el PDF y ver el artículo publicado. aquí ya tengo acceso completo al artículo así que es muy simple el uso del DOAJ súper interesante y muy útil para los trabajos académicos universitarios de investigación docentes etcétera a manera de conclusión internet ofrece una cantidad enorme de recursos en acceso abierto para poder consultar para poder utilizarlos en nuestros trabajos en nuestras clases si eres profesor si eres investigador por lo cual se vuelve una herramienta súper útil para el acceso a información de calidad dentro de internet con ciertos parámetros de calidad es muy interesante el uso del DOA, estos buscadores tienen información mucho más específica y mucho más especializada y con una much, mucho mejor calidad que lo que podríamos recuperar en, en un buscador tradicional este fue un recurso de información. Suscríbete al canal para seguir conociendo más y aprovechar a todos los materiales que ofrece internet para tener acceso a e información de calidad. Te mando un abrazo y no te olvides de leer y estudiar mucho.